UADC informa, calidad académica. Por contar con cuatro acreditaciones consecutivas de los programas educativos de ingeniero químico, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC, CASEI, distinguió a la Universidad Autónoma de Coahuila por la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas. La carrera de Ingeniero Químico también fue acreditada en 2018 por la agencia internacional chilena Acreditación organizado por la Coordinación General de Vinculación y la Coordinación de Unidad Saltillo de la UADC, alumnos de las escuelas y facultades de nivel superior participaron en el primer foro de prácticas profesionales. El foro buscó sensibilizar a la comunidad estudiantil respecto a las necesidades actuales de su área profesional, generando un canal de comunicación hacia el sector empresarial, para obtener la preparación necesaria significativa al momento del desarrollo de sus prácticas profesionales. Durante el foro se contó con la participación de empresas como Torque, Davisa, Fiat Chrysler Automobiles, la Facultad de Medicina de la UADC Unidad Torreón, el DIF Saltillo y COECIT. Sustentabilidad la Coordinación de la Agenda Ambiental Universitaria de la Máxima Casa de Estudios pondrá en marcha el Sistema de Manejo Ambiental que deberá de estar establecido para el año 2021. Este constará de sistematizar todos los procesos de la generación de recursos naturales y su cuidado, como el agua, la energía y los residuos sólidos que se generan dentro de la universidad. La Escuela de Ciencias de la Comunidad y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales convocaron a los estudiantes de las carreras de comunicación, relaciones humanas, trabajo social, ciencias políticas, psicología, sociología y derecho a participar en la creación de un video que refleje el cuidado y la preservación del medio ambiente. El periodo de inscripción cierra el 30 de septiembre hasta las 12 de la noche. El correo de contacto es marta-rincón El objetivo es identificar el compromiso ambiental y comportamiento sostenible del ciudadano lagunero a través de la creatividad y el ingenio de los estudiantes de las diferentes escuelas y facultades de la unidad Torreón. Deporte el equipo Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, que participa en la temporada 2019 de la Liga Mayor de Fútbol Americano de la UNEFA, se tomó la tradicional fotografía oficial con el rector Salvador Hernández Vélez. Acompañado por el coordinador general del deporte, David Hernández Barrera, y el equipo de entrenadores, el rector reconoció el trabajo que ha realizado el equipo de universitarios, quienes durante la temporada 2018 obtuvieron el séptimo campeonato para la máxima casa de estudios.